Una situación de dependencia supone un reto para cualquiera, y más si se ha presentado de repente. Cada cual reacciona como puede, pero es muy probable que nuestro familiar desarrolle comportamientos inadecuados que dificulten su cuidado. Vamos a ver cómo prevenirlos, ya que la forma más inteligente de lidiar con problemas de comportamiento es, precisamente, evitando que se presenten. Para ello podemos intervenir en el ambiente. Muchas veces un entorno hostil da pie al mal humor y a los malos modos. Podemos evitar ruidos, discusiones y conversaciones irritantes. Con ello ganamos todos. Las expectativas, o dicho de otro modo, no pedir peras al olmo. Es fácil abrumar a una persona dependiente con exigencias, sobre todo si no son graduales. Entonces aflorarán sentimientos de frustración y rabia. Ojo que también podemos pecar de lo contrario. Si le tratamos como un niño o un discapacitado, puede rebelarse. La simplificación. Tomar decisiones siempre es una fuente de tensión, sobre todo cuando no nos sentimos capaces. Por lo tanto, simplifiquemos quitando de su vista ropa que no es adecuada a la época del año, por ejemplo, o los medicamentos que no tiene que tomar.